¡Agua, jugo, ¡Bravo por Habitantes de este pueblo de Dolores, los hemos dado a llamar para informarles la mala noticia de que hemos sido descubiertos de la conspiración en contra del gobierno español. No es justo. Que seamos humillados, maltratados y esclavizados por el gobierno español. Sabemos que no contamos con armas, pero contamos con dignidad y valentía. y de los estrenados fueron dioses. ¿Por qué no los de la bestación de su desapego? Para llegar poder, por qué no asesinó a hijo de las personas los que, quien debía ser el de que tenía personal de